Tres meses de medida de coerción fue impuesta este miércoles a uno de los implicados en un confuso incidente el pasado fin de semana, quienes fueron acusados de porte de arma ilegal. De sí. ¿Y la otra persona que andaba? Contigo, ¿Por qué no estaba aquí? Ya no sé, ya lo aceitaron. ¿De quién era la pistola? De ella, eso era de ella. ¿Y tú por qué decía de ahí? ¿Por está aquí el ya no sé, yo lo afeitaron. Si nah, no sé, ¿Cómo es tu nombre, joven? Ah, ¿Tú no. ¿Tú eres como una de los con la policía, con ese joven? No. Joanny Cordero, NTN, su noticiero de Reunería.